crack y oba o se han pensado ustedes como yo hago los vídeos como lo hago le voy a decir con qué cosa lo hago los vídeos vamos a empezar con la primera lo básico ahí arriba ver aquí arriba no sé por aquí. Por allá, se mueve para acá arriba ahí arriba aquí, aquí. donde dice aplicaciones donde dice aplicaciones aquí, aplicación y nomás van a ver aquí tengo obse, tengo obse estudio, tengo estudio tengo cámara, tengo slimes, club, lo puedo usar, Mirá. yo voy a mostrar cómo es obse club, no, club, aquí, esto, Opse club, esto, con obse, hago lo de un pito, todo esto, ¿tá? con obse, no hago nada, hago, transmito en vivo también, aquí, en esto, Aquí, este para um, Twitch twi Twitter no sé sea, no sé sea. Aquí, esto Aquí nomás, esto, voy a mostrar ¿Qué es esto? Para que vean qué es eso Lo voy a mostrar ahora Aquí nomás, ¿no ven? ¿no ven ahí? Ven ahí Aquí nomás, voy a mover la camarita, pero Aquí nomás Aquí nomás, yo toco Continuar, que va a aparecer esto Aquí nomás, tengo todo esto Así, pongan así esto para audio para que la hora la el la hora audio aquí nomás ponen aquí ponen aquí ponen ahí está y nomás aquí nomás está los referí todo esto los referí los next lo what lo married vayan también vayan dejando su like vayan ir, bien, ¿sí? aquí nomás tenemos esto aquí nomás pueden ver lo pueden ver todo cara. lo pueden ver todo cara. lo pueden ver todo sacamos esto si ¿Sí? quieres sumar más y no más esa es la primera la primera fase después la segunda fase sacamos esto la segunda fase es eh, obse, obse obse obse vamos a empezar por una obse estudio empezamos con obse estudio empezamos con obse estudio se han pensado que ¿Ah? y aquí nomás está el como llama el, el ¿tú? quitar o quitar ¿tú? ¿Tú? se ha empezado todo el mundo como hacer el video en mi Twitter no me a hacer voy a hacer el vídeo tan rápido ¿Te en y hago esto Está Ops ahí tiene ox estudio voy a entrar aquí mira aquí tengo esto tengo todo acá mira como para hacer vídeo para hacer como se llama nombres en sé. como para hacer nombres y pues, le aparezco aquí en la pantalla vamos a poner aquí texto mira, ok ahora ¿No? bueno, aquí cualquier cosa bueno, de bajada para team 4 el y u punto. Veamos si qué navegador color, yo le daré un color, de atrás azul, azul aguri, no, más, celeste. Celeste claro. Pues déjalo, ahí. Bien, ahí está. Picar. Y yo más tiene aquí a ver. toca aquí, toco aquí, aquí mira vieron, ¿Vieron? esto que será, proyecto con ventana, visual, tocan, iba a aparecer aquí, vieron, jaratati rollo, va a aparecer ahí, no, no lo sacan, no lo tienen que sacar, déjalo acá abajo, ¿vieron? Y nomás, ahí vieron que dice, jaratati roba y yo ¿está? le pues muestro, está vamos con ops studio ahora. vamos con ops studio si lo matamos ops Studio después voy a mostrar con, con que lo muevo con qué que mouse tengo le voy a mostrar el mouse que tengo le voy a mostrar todo con qué mouse estamos entrando vayan acá su like su suscripción vamos a empezar a ver aquí tengo el mouse se aparece ahí está por eso a tenemos. Sacamos esto? esto, Aquí lo voy a poner como el otro. Bien, aquí nomás la cámara. Voy a mostrar la cámara ahora. Le voy a mostrar cómo pongo la cámara. Ah, bueno, aquí, pone dispositivo, capeta de carpeta de, de video, tocan aquí, y aparece la cámara ¿eh? Pero a mí no me aparece porque yo tengo cámara. Ya tengo cámara. Me aparece porque yo estoy grabando. Le voy a borrar. Pongo acá. Eliminar. Lo elimino le voy a enseñar cómo poner color. Cómo poner un color ahí. Bueno aquí, van a entrar, van a entrar por aquí y van a poner eh, imágenes. Pueden también colocar imágenes. Yo voy a colocar color. Vamos a aquí, color, original, color. El color, el color. Mira, por aquí. Yo voy a elegir el color que quiero. Blanco. No. puede decir el color. El color mío será azul. El de azul del de jajaja Tati y Aquí y ahí no me tienen tocan y vienen el color, aquí te muestro el color, el color, ahí está el color, lo quito, lo ilumino y voy a voy a desaparecer un segundo y le voy a mostrar cómo poner la cámara acá, ¿Ah? no voy a desaparecer, ojo no ahí, voy a achicar esto, voy a chicos voy a chicos y nomás van a ver aquí que tengo esto, nomás está esto. y te voy a enseñar cómo poner algo aquí nomás le voy a poner mi imagen mi imagen pongan voy a imagen aquí como pongo la imagen aquí nomás aquí ¿no? como esto y ahora vamos para lugar vamos para carpeta personal como, voy a poner una imagen ahí voy a poner un video también voy a poner un video voy a poner un video, voy a poner una imagen de jajara que te roba yo va con una imagen con una imagen aquí está jajara roba yo va bien, ahí tiene mi logo, mi de de jajara que te roba yo vamos a poner un video, a ver cómo se pone el video vamos a poner el video, ya para lo último. vamos a poner video, Pongo ahora yo voy a poner el video que hice hace no sé cuánta hora Voy a hacerlo, voy a poner este ¿Me deja? A ver, esperen este. un minuto que yo voy a colocar la maquillita y ya va, ya va, Ah, este, Dragon de Dragon Ball, pongo el de Dragon Ball Pongo de Dragon Ball aquí Tendría que dejarlo a ver, que dejar, ¿eh? a poner, vamos a poner papeles ver si puedo este voy a dejarlo, a ver, a ver voy a quitar, voy a quitar la imagen pero un minuto voy a quitar la imagen voy a quitar todo esto crack. quito todo elimino voy a intentar con el otro crack. voy a intentar con el otro si puedo aquí para voy a intentar con este me deja vamos a poner este ahí tengo que ir porque buena, hombre corre como esta, corre como esta, chico, me deja nagra, no me deja nagra, está reaccionando al, no se llame, tigui, tigui, no me deja bro, bueno, nomás me parece que ya está porque no me deja nagra, bueno bueno, nomás, así no me acabo todo porque recién, veces subiéndose porque Estamos cerca del 24. Se pone hasta aquí por esto. Sí, si se más. Uno nomás, nomás. Uno nomás, nomás. Uno nomás, uno nomás. nomás, de voy a prender y yo corto un ratito. ¿no? y nomás así no me acabó todo sea bienvenido y bueno suscríbanse un suscriptor ahora mismo y se acabó dejen su like suscríbanse ahora mismo chao porque me, me tengo que ir chao